Después de varios meses en el que seguimos trabajando en varios proyectos, abrimos nuevamente los análisis para comunicar algo que podría ser interesante para todos los que operan en el euro dólar o les afecta de algún modo. Se trata de la situación peligrosa en la que se encuentra y que de alguna forma ya se anunció en los análisis de junio y que es casi seguro que se ha olvidado visto lo cual se vuelve a anunciar que el eurodólar se enfrenta a una verdadera corrección que en el 2013 se repitió en dos ocasiones, el 1 de febrero y el 17 de junio. Las mayores correcciones del año fueron de más de 500 puntos. Esta que se aproxima será el 11 de diciembre y será aún mayor. Echándole un vistazo al gráfico, se observa un HCH de grandes dimensiones en techo de mercado y con clavícula oblicua bajista, que suele ser terrible, porque sus movimientos a la baja suelen ser aún mayores de lo imaginado. Además, en el final de una pauta de Onda 4 de Elliott de ciclo bajista, marca el segundo aviso, que a pesar de que se acerca al solape del primer impulso de arranque, esto no se ve que lo haya hecho. Y por tanto, Sigue vigente su proyección descendente. Las dos correcciones tienen diferentes parámetros objetivos. El grupo de parámetros relativo al conteo de ciclos le envía al segmento bajista 1.3188 y el otro al 1.2876. Mientras que el grupo dedicado a las figuras, el HCH lo proyecta a tres segmentos. El primero en 1.3521 Base del último punto de aceleración, 1.3391, el 1.3330 será la base de la clavícula. Todos estos objetivos por encima de la frontera bajista, es decir, sobre el soporte, no tienen otra cosa que indicar que a partir de ahí comienza el verdadero peligro. Pero por debajo de estas, existen dos puntos proyectivos, el 1.3191 y el esperado 1.2887. Y digo que esperado, porque es la proyección mínima que se le da a un euro, que no tiene ni el valor donde la tinta tizna el papel. Por el contrario a los componentes técnicos, nuestra admiración siempre por las teorías de Carwell, tenemos una importante divergencia reversal positiva, que nos daría al traste con nuestras previsiones de fuertes recortes, ya que, para que se cumplan, estas divergencias deben avanzar hasta ser cerradas en la zona de 1.3830. Y si lograse esto, nos fallaría el ciclo de previsión bajista eliotista Al solaparse la 4 con la 1, fallaría el ciclo, pero también fallaría la figura al situar el hombro derecho por encima de la cabeza. Bonito hándicap para una operación importante. Por encima de los conocimientos técnicos y de evaluación financiera, hay otros que aplicó William Gunn en 1942, y que no nos da tiempo a explicar, y que ponen en la bandeja del sacrificio la cabeza del eurodólar para ser guillotinada, con premeditación y alevosía. Este movimiento de aceleración de precios de forma correctiva está a punto de comenzar y está fijado para los entornos del día 11 de diciembre siendo este su epicentro. No vamos a insistir que los alumnos y clientes que abren cuenta con nuestro broker tienen menos posibilidades de dañar sus cuentas, porque en el club de traders no solemos abandonar a quien necesita el apoyo operativo.